¿Qué onda gente? gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Le está sonando teléfono? está sonando el mobicom el el ¡Hola, time. sí! Hola, ¿qué tal? ¿Estamos llamando a personas <ríe> A todos los a protagonistas Sadler, era. <ríe> era Tenemos un posible caso de pillaje en la casa de Finney ¿Qué pasó pasa? No tengo que averiguarlo más, nene Oh. <risa> Tiene unos pedos que estoy y tengo el culo a la miseria, che. Gracias. ¡Epa! Epa. No me toqué que no soy de madera, padre. Le tocó un pezón. Le apretaba una teza. John saltaba leche por el hombro. Bueno. Acá podemos sacar el BlackBerry. ¿Tuviste BlackBerry vos no? Eh, no. No, nunca me gustaron porque tienen esas teclitas pelotudas. Oh por sí. Dios. Recuerdas. Bueno, esto va a tener un motivo al final del juego. Buah, es. ¿Ves que hay una nenita al lado de un faro? Sí. Bueno, acordate. ¿Qué es la hija? Claro. ¡Oh! Ah, pensé que era un zombie. <risa> me cagué todo. Pensé Para que era alguien, que boludo, el es... muñeco. Ah, concha. Nah. nah. ¿Qué onda esto? <risa> nah. De Nedea, nah. Concha, Nedea. Nah. Creo que no puedes, ¿eh? Detrás de ti, besito. Ah, no. sí. pero no es. Pensé que era un zombie, boludo. ¿Puedes usar arma armas en este juego? No, no hay absolutamente ninguna. ¡No arma? hay armas! No. ¿Cómo que no hay armas? ¿Te puedes morir? No. Sí. ¡Neeh! Mm. Debería conocer el barrio. ¿Qué me pasa, sí, Si viva a la vuelta tendría que el chavo no puede no saber dónde ah. está. Creo que estoy en... el aquí? Hey, Bienvenido maps. maps. Bienvenidos a San Justo. arra. <risa> Bienvenido a Venado Tuerto. GPs. Ah, si sí, tiene gps. mira, Google tiene maps ahí. Mm. Che, otra cosa. de Gente, no terminamos el de Racing porque nos retrabamos. <risa> ah, sí. Vas a ver que ahora saco una foto y me y vibra todo ver, y que a ver Uh, qué miedo Ah, arre. Ah, no La verdad que no entiendo, no, no entiendo nada todavía aguantame Rodriguito <ríe> aguantame ya que le... Que no lo entiendo. Ya que le va, ¡Ah, Ramón, sí. ¿qué estás jugando estas pelotudes? ¡Oh, ¡Otra vez! <risa> ya, ya, déjame, weá. ¿Qué estás ¿Qué está haciendo? Ramón, estás jugando este juego pelotudo. que qué de los zombies, boludo! Oh, no. Una puerta. <risa> oh, puertas pentágono Sí, te juego se trae sobre pasar puertas. Oh, a ver, ¿qué puede pasar ahora? Igual te van a dar gracia las los cosas raras que nos van a perseguir. Ah. ¿Una? madera oh, ¡Un tacho de ¡Basura! Uh, Macri no permitiría esto, <risa> Era un tipo rey, de Nordelta, ¿viste? ¡Ay, qué asco! ¿Qué es esto, padre? Qué bebé, a ver... A ver, algo... Uh, ah, no. ¿Qué? Ah. no, ¿qué son? Bicho, sí. oh, Fuera, bicho, fuera. Tiene el bicho. Ugh. Y ahora hay que empezar a... Co es un quilombo porque tengo que empezar a correr de los bichardos. Encuentra la salida. Bien. Camino por los bordes azules que se ven en el camino. Y la otra. ¿Y qué? ¿Y, y... Bueno, no los vas a ver. Ah, Cuando bueno, el celular te... empieza a vibrar pero te y... te dice a dónde ir? No, no. Tengo que buscarlo yo. Es medio paja porque. ¿Por ¿Ves si que el celular.? Ver. Sí, veo que no para de sonar. Bueno, no. ahí es cuando estoy cerca de los mostritos. Epa. ¿Y, y podemos morir en este juego? <risa> ¡Ahí está! no! ¿Qué onda esto? Bueno, corre papi. ¡Hola! ¿Qué? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Yo me quedo acá. Voy. ¡Oh! No da miedo esto. Che, pero no da miedo. No, está buena la historia. O sea, a mi me gusta que, que me dé miedo. Hoy no ahora no soy muy miedoso, ¿no? <ríe> ¿Qué fue no. eso? <ríe> <Yo no era. ríe> y ahora vamos, quiero un. Quiero ver un bicho. Quiero un bicho diga. ¡Ni idea! No, te equivocaste, era atrás. Pero voy a pegar la vueltita. Uy, concho, concho. ¡Oh, el concho, Pero te matando una. ¡Ay, mierda! ¡Uh! Hay muchas, no puedo matar ni ni las derribaras. ¡Sal hijo de mil puta! Cuadrado. ¡Ay, no! Círculo. Me voy. Goodbye. Goodbye. ¿Qué le me hiciste una pileta? No, como... pero vos prendés esta bengala tipo. ¿Tipo la renga y...? Tipo... No, la renga no. ¿Por qué nos confundimos? No sé... ¡La renga, loco! ¡No me importa nada! Igual bueno, nos reconfundimos porque no es la renga. Bro. Lo redondo, la renga. No, no. Es, claro, es callejero, pero decimos la renga porque... Es que yo lo dije cuando estábamos es jugando... el diablo! ¡Mal cagado! Bro. Es que cuando lo dijimos en el, en el Resident Evil, no sé por qué yo dije la renga. No es la renga, boludo. Tiene que ver. Listo, el diablo... Igual en la renga murió uno por una chispa de una bengala no un recital. ¿Cómo? No estoy jodiendo. Ah, bueno, perdón, no me quería reír de eso. No estoy jodido, nene. Por eso no se jode, nene. Mauricio. En esa casa, en teoría, el chabón vive. Claro. En teoría. Yo llegué a casa. Sobre la mesa hay unos lápices y un dibujo. Creo que retroceden sin francia y el dibujo. Mirá que el color que lo pintemos va a depender del juego después. Todo negro. Verde. Era un bicho verde. Vamos oh, a pintar a Marta. De rosa. Ah, presta atención cómo pintemos la casa. Y a los dos chabones que está ahí. En la <risa> posta, mirá. Era re deforme. Pintá todo re raro. Tipo, pintar a casa re toda rara, boludo. Tipo... No, no, no. Vamos oh, tipo... a Lorenzo. <risa> Ese naranja en, en, en eso. No, no, no. ¡Todo mal! Pintala re fea, boludo. Negro, como mi vida. ¿Pero la estás pintando posta? ¿O no? Me Ponen un verde, boludo. Un, un techo, una puerta verde, tipo, nada que ver. El coso verde, el coso es azul de arriba, el marco ese. Pero, ahí, abajo, ah, abajo. Hazlo... Sí, cualquier cosa. Este de verde... ¿El tipo lo puedes pintar? Azul. Pintar, ¿Pintarle la piel? No sé si se puede Sí, mira, R2 un... Uy, le pinté un brazo de azul sí. al topícoro ¿no? Creo que sí se puede tocar R2, a ver Pinta al chabón verde, wey ¿Qué onda Beto? hepatitis <risa> tenía, wey Mi familia <risa> Me los colores todo, todo es mostaza de mi vida adoro la mostaza? Mostaza, mostaza... Que, la, que el árbol sea... Violet, violeta. violeta. No, ese tiene sentido. ¿Qué es? ¿Qué es un hongo, boludo. Bueno, para. Listo, un color más y listo. Y, y el psicólogo estaba como... Mmm... Mm, estás drogada, nena. Larga el fármaco ¡Qué profundo! ¿Listo? Sí. Ya está. ¿Te estás jodiendo? <ríe> sí. ¿Qué mierda es esto, nene? <risa> ¿Su hogar es así, de terrible? No. Mira ahora. Que no mirás que coinciden los colores. Dale, uh. <risa> boludo, es, re... es, muy, es muy obvio. Oh. <risa> eh, no ah, ¡Qué quedó... buena casa, loco! No quedó mal. No, es más, boludo, ¿por qué no nos ponemos a pintar casas? Mal. Pedo, sí, pero no quedó mal. Me queda la espalda de parece Navidad, boludo. <risa> sí, pero no quedó bien. Quedó bien. Estaba la familia toda verde, era un alien, boludo. Era los Simpsons. <risa> Apu se va de los Simpsons. <risa> Borch. Borch. Estaba escuchando a los Simpsons, ¿viste? <risa> <risa> <risa> Bart Bart Bart. Bart era, re, era argentino. Bart, la puta que te parió. Del ¿Bart? color que lo pintamos al chabón también. Bueno, la piel no, no, claramente. <risa> ¿Estás bien, son? No. ¿Qué están haciendo en mi casa? easy there. es tu casa! house. ¿Tienes problemas, honey? No, Lucy, este hombre es solo un Che, ¡Los pintamos re bien, boludo! Tenemos que hacer escenarios de juegos, boludo! ¡Familia típica Argentina! ¡Ah, el pelo es el mismo! ¡Ahí! ¿Y si lo pintamos de verde el pelo? <risa> ¡Qué sabe esto! ¡Vamos a la Street! Te ¡Este curajar es una riñonera supreme padre! Entonces, en un accidente boludo Esto es todo malo. Estás empezando a hacer una Esto no hace sentido. Esto es todo está dentro, La única cosa que no hace sentido es que estés aquí. Estás molestando a mi esposa. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Mi hija está ahí? No, no. Please get off my property. Oh. se picó mal acá. Bueno gente. La verdad que fue un episodio muy bueno. <risa> muy largo. No, muy largo, que nos fuimos a la mierda. Se me pica el culo. <risa> uh, este se va a poner. Y lloro para no enamorarme, y Lloro, <risa> cualquiera. Bueno, gente, lo dejamos con la intriga. Así que nada. Vamos o a ver qué pasa. ¡Chau, gente! <risa>